Amigo y amiga craneana, Potosino, Potosina Tenemos unas grandes noticias Para ti Vamos a estar en el Tangamanga Balloon Fest Mis niños Ay. Y uf, uff Va a haber hartos Balloons No puede faltar ¿Cuándo niño? El 4 y 5 de mayo Ya saben, va a haber muchas bandas Mucho rock and roll Y... ¡Harto desmadre! No faltan, ya saben que nosotros te hartas ganas. Nos vemos, amor.